¿Recuerdas la pelea que tuvo Hinata contra Pain? Claro que no. sí Fue en el episodio 166 llamado Confesiones Y fue un capítulo exclusivo para la confesión de Hinata Pero si te dijera que su pelea en el manga solo fue de dos páginas ¿Qué? En esta página ya. del manga se puede ver cómo llegó a salvar a Naruto El, el dice anime que lo ama, la Prepara sus puños para pelear Intenta golpearlo y la tira al suelo Para al fin terminar siendo atravesada Y listo, fin de la pelea Curiosamente en el anime se ve que por un descuido de Pain Hinata pudo golpearlo Pero parece ser que Hinata en el manga nunca pudo tocarlo No olvides seguirme para más datos ¿Qué linda esta mini mini Mama, ¿Eh? Siempre La playa y la arena, qué linda eso, mini Mamá, siempre mole un sabiquiniquini. Y combina en el sol con la playa y la arena. Ay, ya me dio la calor. Ya, señor. Pero no, calor, wow. así wow, normal, wow. calor del, ya, del rico. Dios. Es más, ya me voy a encuerar, güey, porque si no me encuero, no. me da calor de más me da un aire, güey. No, señor, espérense otra vez, no. Añonga. Eh, está bien. ¡Ay, ya me dio la calor! ¡Ya, señor! ¡Ay, ya me dio la calor! ¡Uf! O sea, gordi buena, eh! ¡Ya, señor! ¡Pero no calor, así normal, calor del, del rico! ¡Cielo! Es más, ya me voy a encuerar, güey, porque si no me encuero, me da calor de más y me da un aire, güey. ¡No, señor, espérense otra vez! ¡No! ¡Añonga! ¡Ya, yeah, la mejor waifu de Macía que hay, ¿no? Ese nombre no me suena a otra página YouTube, ahí está otra